Conjunto para bebés, leggings y top Guiándonos del patrón, cortamos la parte inferior, el leggings de algodón Y vamos a pasar costura en la curva de la parte trasera y delantera Encaramos partes principales y pasamos costura por laterales y entre piernas También la parte del ruedo Para el top, recortamos un rectángulo Guiándonos del patrón y vamos a unir por laterales También vamos a colocar un faralado en la parte superior y vamos a colocar una cinta elástica, por acá tenemos esta cinta elástica, tiene medida de 50 centímetros de largo y vamos a abrazarla en la parte superior para obtener unos lindos ruches. Luego de colocar esta cinta elástica vamos a tomar el ruedo doblando un centímetro. Así nos queda en la parte superior, también le vamos a colocar unos tirantes, para ello vamos a ubicar una franja de tela de 5 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. Colocamos los tirantes y obtenemos un hermoso.